Bueno, hola, hola, hola. Soy Brando. Eh, hice otro video, pero como que ese video no se me pudo pasar de YouTube, Bueno, es. por un poquito de hacer pero estoy en la lista que no puedo hacer videos. Bueno, pero. Yo tengo entendido que sí puedo hacer videos, pero tengo un horario porque voy a mover de vacaciones con mi papá. Bueno, pero este video. Es porque felices vacaciones, ya sé que ay, ya pasó las vacaciones, ya que ya todos salieron, bueno, pero para no. los que no salieron felices vacaciones, eh, porque ellos van a quedar ahí, idiotas. Bueno, pues nosotros nos salimos. <ríe> eh, y pues como se les diré, pues puedo hacer una cosa, otra, entender otras, y tengo un horario de vacaciones. Pero allá con mi papá creo que se sí voy a poder hacer videos Pero bueno, veré a ver si me puedo llevar la laptop la, la y la iPad Y a lo mejor me llevaré el, el Sony El Galaxy. Pero como quieran les puedo Ay, esa Esa, ven Esos son los tipos que nunca pueden ver sus caras Por eso ponen máscaras Videos, fotos metrajes y otras cosas que puedo decir porque no son de una oportunidad. Bueno, como Vegeta de Siete, yo la soy Germán hola, ¿cómo se llama? Y Bueno no me entiendo los esos son muy ricos porque ellos están haciendo videos y les van pagando cada mes o cuando hacen videos a los futbolistas me le pagan lo le pagan sin y bueno no puedo decir eso porque eh, se ha entendido, es entendido de fútbol yo tengo una comunicación que que hueva tengo ahorita me voy a meter al face y voy a ver a ver si puedo como entiende... Sí. bueno eh, suscríbanse eh, comenten y si pueden hacer otra cosa pongan un comentario no me importa pongan un comentario no me importa, como que les estoy diciendo bien, eh, no me enojo, eh, pero si ponen otra maldición lo voy a demandar. Yo después sí voy a demandar, ya que eh, pues tengo entendido. Y adiós, suscríbanse y pongan comentario y, pongan la, y la pongan la manita abajo y suscríbanse. Y por favor, no pongan maldición porque se me a engañar. Bueno, no bueno, me van a dudar Bueno, adiós